Este tema lo dejó Mauricio, que también un ratito, mandó esa primera tarea que era un era como entre una línea de bajo con la guitarra y unos acordes, tan sencillo como sí. eso. Y ahí la Vale se encargó de musicalizar un texto de Octavio Paz, ¿no es cierto? Sí, tus ojos. Ya. Y la Vale empieza a grabar la canción, lo hace bien, y yo le digo, mira ya, hagamos este coro. Y me dice, no, no, no, yo, yo preparé el coro. Dale, dale, te escucho, a ¿eh? ver y lo que hizo era un canon, que para la gente que no sepa, es una melodía, tenemos una melodía que parte, y la misma melodía, pero parte más atrás, o más adelante, y van armonizando entre ellos, con un desfase. Y hizo un canon en la primera parte, y yo miraba la cuestión y decía, ¿de dónde lo sacó? ¿de dónde hizo esto? Sonaba muy bien, sonaba... pero, pero Bien. Al llegar a la grabación, yo, yo tenía mi voz grabada en, en el celular, o sea, como ya escucho y luego lo canto, lo escucho y lo canto, porque se me olvidaba también eh, cómo hacerlo, pero tenía claro, yo tenía claro lo que había que hacer, pero que se me el mismo el tema. Termina hacer eso, le digo ya, ahora hagamos el, eh, una segunda voz para el curo, me dice, no, no, no, si también lo tengo listo. Y ahí yo me fui a sentar nomás y dije, dale, dale, tú, tú diriges la cuestión, si en realidad tú ya caché lo que tenías que hacer. Y ese tema eh, tiene un, un alto vuelo a nivel de arreglo, a mí me sorprendió...